Bueno, y la, la idea, la, estra la estrategia que tenemos es eh, empezar a trabajar fuertemente en tres sectores, básicamente, que es el sector porcino, los horticultores, y, y con el, la, la pesca, digamos, que tenemos el sector de, de islas en Zárate. Así que, bueno, la expectativa es poder trabajar en esos tres sectores, digamos, con, con los técnicos del INTA, eh, como ya se viene haciendo, pero con, con, poniéndonos objetivos claros de conformar asociaciones de pequeños productores, poder llegar al mercado y, y agregar valor en origen.